Este video en particular es... ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Coaching con Hugo dentro de la plataforma Patreon. Agradezco muchísimo tu aporte y el que te tomes el tiempo de poder escuchar y ver en este, este caso, video. Este video va a estar dedicado a un posteo que hice que tiene como eslogan, si se quiere como frase, no quiero seguir así. Y como continuación también de un posteo escrito que también está dentro de la plataforma Patreon, en mi usuario de Coaching con Hugo, y este es por, está todo por escrito, digamos, ¿sí? Entonces, en esta parte escrita sobre este posteo, lo que hago es, lo que tendríamos que hacernos, cada uno de nosotros, en cada uno de los momentos que logramos algo, que es validarnos, eh, y, y darle la importancia, otorgar esa importancia, a cada una de las decisiones que hemos tomado, ¿sí? Y los cambios de rumbo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, esto en referencia a este posteo de no quiero seguir así, en, en la parte escrita, en el posteo escrito, lo que hago es, primero, digamos, que tengas un registro incluso más válido que otros, o más válido que en otros momentos posiblemente de tu vida, y darle la importancia y felicitarte, yo a vos, obviamente, pero lo más importante acá es que vos te felicites a vos mismo. Que vos incluso hasta celebres de alguna forma, de la forma que vos más te guste celebrar. Puede ser el simple hecho de sentarte y pensarlo y realmente darte el tiempo para eh, reconocer este cambio. ¿sí? Porque el solo hecho, y esto parece como mínimo, y sin embargo que es parte de lo que yo pongo en lo escrito, es... La piedra fundamental es el primer paso, es el paso inicial a un camino diferente. El, que, el solo hecho de es que vos hayas dicho, no quiero seguir así. Esto significa internamente, incluso desde la neurología, desde el neuroaprendizaje, significa un cambio de rumbo. Significa que ya has tomado de alguna forma eh, la decisión a dejar de estar como estabas dejar de estar en el lugar en el que estabas y cuando digo lugar no, no siempre significa un lugar geográfico ¿sí? a veces simple, simplemente significa un lugar si se quiere mental, imaginario hasta emocional incluso sí y, y esto hay que validarlo es súper importante yo creo que y desde mi experiencia, cuando digo creo es basado en mi experiencia como coach y como mentor que es lo que Hago habitualmente, cuando trabajo con mis clientes, sean coaches que se les llaman los clientes que son de coaching, y a menti, que se llaman a los clientes de mentoring. Eh, lo que tra cuando trabajo con mis clientes, eh, una de las cosas que, como si se quiere, como un común denominador, todos, eh, o la mayoría de los clientes, eh, tienen ese, este de, el solo hecho de pensarlo, de haber tomado la decisión de no querer seguir así, como que no tiene mucha importancia, y ya quieren pasar al siguiente paso. Y a veces eso lo que hace es, sin darse cuenta, sin darnos cuenta, yo soy un ser humano también y me pasa a veces, y de hecho por eso también pido coaching cuando tengo algún inconveniente que quiero salir de donde estoy, quiero lograr un cambio diferente a la situación actual que tengo, también pido coaching. Eh, pero digo, esto en la experiencia, desde mi experiencia como coach y como mentor, lo que te puedo traer es que muchas veces pasamos por alto, pasas por alto eh, el hecho de tener y tomar la decisión de no seguir así. Y automáticamente a veces pasa como que en un milisegundo nos estamos criticando, o te estás criticando, como decir, bueno, ok, sí, está bien, ya no quiero seguir así, pero eso no cambia cosas, ¿no? esto no me cambia, el solo hecho de que yo diga que no quiero seguir así. ¿Y sabes qué? Y esto vuelve lo mismo, eso es, si se quiere es empírico, digamos, eso es basado en la experiencia, es, si sí hay un cambio, hay un gran cambio. Y esto es súper validable. Hay que validarlo, y hay que celebrarlo y te tenés que felicitar a vos misma, a vos, a vos mismo incluso. ¿Por qué? Porque hasta hace dos minutos antes de esta decisión de no querer seguir así, vos seguías así. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Y tomarse ese tiempo, no hacer como un stop, en el momento que uno decide no querer seguir así, hacer ahí como, bueno, ok, paro un minuto, pienso cómo es que llegué a esta decisión. Incluso hasta si querés podés pensar en cómo estuviste tanto tiempo en esa situación anterior, ¿no? En el sigo así porque no me queda otra, o lo que sea que vos estés creyendo de lo que te pasó. Porque tiene que ver con lo que nosotros creemos de lo que nos pasa, independientemente de lo que fácticamente o realmente nos pasa, ¿sí? porque tenemos dos cosas por un lado son los hechos que nos están pasando puntualmente que cualquier otra persona que está por fuera de nuestra mente digamos nuestra imaginación de nuestros pensamientos puede ver cosas similares a las que nosotros estamos pensando viendo o sintiendo y otra cosa son nuestros pensamientos lo que nosotros desde el coaching llamamos nuestras creencias lo que yo creo que ese hecho puntual provoca en mi vida provoca en tu vida y esto es un paso fundamental, esto es un paso que realmente te cambia el resto del camino. Es como cuando vos llegas, no sé, vas en bicicleta caminando, en auto, en au o lo que sea, digamos, te estás moviendo a través de un camino y llegas a un punto en donde el camino se bifurca, ¿no? se abren varias opciones y hasta ese momento vos llegabas, ibas siempre por un mismo camino, que era, bueno, sigo así porque no me queda otra, sigo así porque no puedo, porque no quiero, porque no veo otra opción, o porque ni siquiera te dabas cuenta que estabas mal, que a veces pasa, uno puede, y cuando digo mal digo incómodo, molesto, o, o no estás de acuerdo con lo que te está pasando, digo, entonces esto es súper válido, el reconocer que ese punto en el que vos tomas la decisión de no seguir así, es el punto donde vos fabricas, mentalmente incluso, emocionalmente, que también es muy importante, vos fabricas la bifurcación. Sos vos quien con tus propios pensamientos y tu propia decisión, que es muy importante, vos con tu propia decisión acabas de fabricar una, una bifurcación en tu camino. Y esto es súper validable. Y esto hay que reconocerlo. Y yo te lo reconozco el solo hecho de que, como lo puse en la parte escrita, es el solo hecho de que cuando viste el posteo te llamó la atención. El que te haya llamado la atención, evidentemente es algo que te resonó a vos la frase, porque no es una frase más allá de lo que cualquiera de nosotros podemos decir habitualmente. Y e, Sin embargo, digamos, indudablemente a vos te resonó en algo y eso te llevó a leer el posteo. O te llevó a estar mirando este video y escuchando este video. Con lo cual vos fabricaste mentalmente, emocionalmente, a través de una decisión de no seguir así. Y esto es fundamental. Si vos no hubieses tomado esa decisión un minuto antes, tres minutos antes, un día antes incluso, porque puede ser que vos tomes la decisión hoy, en este momento, y pongas como manos a la obra a partir de mañana, dentro de tres días, no importa. Después, en el momento en que vos comiences a accionar, a hacer cosas para construir ese otro camino, ese es algo que lo, si querés lo vamos. Lo, no si querés digamos, lo voy a poner en otro video, en otro posteo también. Eh, pero sí quiero que en este, en este momento te valides, te felicites y realmente celebres. ¿sí? Te doy, si se quiere, un tip. Eh, y, y te, incluso te comparto algo que yo personalmente hago. Eh, porque el que yo sea coach no significa que se me acabaron los problemas. El que sea coach no significa que tenga solución a todos mis inconvenientes y todos mis obstáculos. No, estoy muy lejos de eso. Por suerte. Y cuando tengo algo que no lo puedo solucionar y veo que realmente no estoy pudiendo con eso, yo pido coaching. Y cuando pido coaching, claramente esa otra mirada objetiva, como cuando yo tengo mis clientes, tengo una mirada objetiva. Porque estoy separado emocionalmente de la situación, estoy separado desde lo relacional incluso. Entonces, esto me permite a mí como coach, en este momento... El poder acompañarte y ayudarte a vos a, en primer lugar, validarte esta decisión. En primer lugar, celebrar esta decisión. Y como te decía hace un minuto, era un tip. Y mira, a mí, cuando me pasa esto de que tomo la decisión de no continuar con lo que me estaba pasando y para empezar a generar otra cosa, generar un cambio, yo me tomo mi tiempo. Yo en lo personal, lo que hago es, ok, bueno, voy a tomarme unos minutos y lo voy a pensar bien. Justamente para no volver atrás, no digo para, yo por lo menos a mí me funciona de esta forma. Vos tendrás tu método y es súper eh, eh, respetable el método que cada uno encuentre para celebrar ese, este momento. Para celebrar el momento en que vos dijiste, no quiero seguir así, basta. Hasta acá llegó, hasta acá llegué yo en esta situación. Y eso, vuelvo a repetir, perdón si soy eh, posiblemente reiterativo. Pero esto me parece súper importante. El que vos comiences de a poquito... Eh, como todas las cosas son siempre desde, desde el primer paso eh, y de a un paso. Validarte. Tener eh, en cuenta la decisión y el valor incluso como valentía. ¿no? El valor que tuviste que tomar, tuviste que buscar dentro de vos, tuviste que encontrar para tomar esta decisión de no seguir así. Y, y esto sinceramente hay, hay que tomarse el tiempo y celebrarlo. Yo, sinceramente, eh, si te, Digamos, los coaches no somos de dar consejos. La verdad no. No, es, no, es, no está dentro de nuestro sistema, nuestra metodología de trabajo. Con lo cual no te voy a aconsejar qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Lo que sí te diría es: fíjate cómo te funciona lo que venías haciendo hasta ahora. ¿No? Si no tomabas una decisión y, si, y la vez que tomaste alguna decisión tampoco lo recordaste o no recordás, ¿hasta qué punto te está funcionando esto de no recordar, no celebrar y no darle importancia a tu decisión? ¿No? digo Si nada de esto te pasó, si todas tus decisiones anteriores, todos tus cambios anteriores y todas tus validaciones anteriores fueron de poca importancia, o con, con poco registro, o con poco tiempo, o le diste poco tiempo a validártelo y verlo hasta qué punto te sirvieron, ¿No? Digo, y si no te sirvieron, qué vas a hacer entonces a partir de ahora por eso este video era en referencia a ese posteo de no quiero seguir así y puntualmente para, eh, ya en este si se quiere como un rol más de mentor, desde mi experiencia es date el tiempo, date el tiempo, celebralo, festejalo. Y, y cuando digo festejalo no significa hacer una fiesta, es simplemente vos darte el tiempo. Eh, darle la importancia que tiene el haber vos tomado la decisión de haber marcado un hito en ese camino que venías recorriendo, que era como si se quiere como siempre el mismo, ¿no? porque no podías modificar algo, y que ahora tomaste la decisión de empezar a cambiarlo. Entonces, el que vos hayas marcado un hito en ese camino y que vos hayas fabricado, personal, mental y emocionalmente una bifurcación en este camino que venías recorriendo como, casi como en automático, si se quiere como que todos los días hacías el mismo recorrido ¿no? a veces pensabas siempre lo mismo sentías siempre lo mismo o cosas similares pero no te llevaban a nada, no te llevaban a nada diferente y ahora estás haciendo algo diferente estás tomando la decisión de no seguir así y esta es una gran decisión es una gran decisión porque te, indefectiblemente te va a llevar a un camino diferente. Ahora le, eh, lo que sí eh, te puedo decir es que no, yo por lo, por lo menos desde el coaching, desde mi experiencia como coach con mis clientes, eh, lo que siempre veo en una sesión de coaching, nosotros llamamos sesiones, son conversaciones. no Digamos, Pero si se quiere en la jerga del oficio le, le decimos sesiones. Eh, igualmente esto no es terapia porque nosotros como coaches... Lo que hacemos es trabajar en el presente hacia un futuro. Por eso te decía esto de validar este momento en que vos tomaste la decisión. Para empezar a construir un camino diferente. Eh, y esto es súper importante. Nosotros trabajamos en el presente para el futuro. Y cada conversación de coaching. Cada conversación que yo tengo con mis, con mis clientes. Eh, al final de la conversación. Si quiero más llegando para el final de la conversación. Siempre hay una, hay una parte de esta conversación que está orientada y tiene un propósito diferente, que es hacer un plan, lo que nosotros llamamos un plan de acciones, que vos empieces a planear algo para empezar a concretarlo, para llevarlo a tu vida real, digamos, más allá de la conversación y más allá de la imaginación, de lo que vos estés pensando, lo que nosotros llamamos en nuestra mente, es que empieces a planear qué hacer con lo, que estás, con lo que pasó en esa conversación. Y esta es la gran diferencia que tiene el coaching con otras disciplinas, incluso con la terapia. E, indefectiblemente, cada conversación que termina... Termina con un plan de acción, con algo que vas a hacer y vas a empezar a concretar en lo inmediato. Para que justamente ese camino que acabas vos de marcar como un hito, como una, una diferencia entre lo que venías caminando habitualmente y ahora hay una bifurcación, hay un cambio de rumbo, donde vos decidís no seguir así. Ok, no, decidís no seguir así, ahora comencemos a trabajar en eso. Comencemos a trabajar en no quiero no quiero esto, quiero otra cosa. Lo que sí me, me quiero traerte en este, en este video con las distinciones que el coaching aporta a la vida de cada una de las personas y lo que yo aporto, ayudo y acompaño a mis clientes es validar cada uno de los momentos que tenemos cada uno de los momentos que vos tenés y que este momento es fundamental es la piedra fundamental, es el puntapié inicial para que vos logres a partir de ahora a partir de esta decisión, a partir de la decisión de no querer seguir así, ok Empezá a pensar cómo querés seguir. Empezá a pensar que todo lo que recorriste es válido también. Porque gracias a todo ese recorrido también llegaste a este punto. Gracias a todo ese camino que estuviste transitando, todo ese tiempo que te pasó hasta este momento, o hasta el momento en que decidiste no seguir así, también es válido. Porque eso te ayudó de alguna forma, te sirvió de alguna forma, se construyó de alguna forma este momento, este momento, este hito en donde vos decidís no seguir más así. Así que te felicito por la decisión eh, y espero, la verdad, ahora sí, esto es un deseo personal, espero que te lo felicites, que te lo valores, que te lo valides y que lo celebres. Así que nada, este es el video para No Quiero Seguir Así y el posteo que también lo tengo por escrito y espero claramente que... Pues, ese es mi deseo eh, también que este video te sirva como tantos otros que tengo en, en mi usuario de coaching con Hugo dentro de Patreon.com y si te sirve buenísimo si no te sirvió espero sí realmente que me dejes algún comentario de qué fue lo que vos crees que no te sirve o qué te podría yo aportar para que te sirva y si esto te sirvió como dije recién lo compartas porque posiblemente otras personas que están cercanas a vos estén en una situación similar. Como tantas veces nos ha tocado a cada uno de nosotros, están en situaciones similares. Así que bueno, nada, te agradezco muchísimo este tiempo, el haber estado atento al video y al, y al audio. Y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.